Oh, chucha, esto no puede quedar así, esto no puede quedar así, no puede quedar así, es que no puede quedar así, no, po, No, puedo. ya, tengo que hacer algo. creer, tú eres el amigo de Timmy. Sí, soy soy yo. Hola. Mira, no te no te voy a mentir. Tu amigo Timmy está está está, está algo feble, algo feble, le, le, le falta energía. Está pasando súper mal. Le falta esa fuerza que tienen solamente los goleadores de estirpe de área, ¿me entiendes? Y ahora estoy súper mal, súper mal, weón. Porque también me acabo de pelear con, con mi compañero, weón. Puta, somos un y mugre, tú cachai, weón. ¿Tú, tú, tú sabes si podría hacer algo, sí. ¿Alguien me podría ayudar, güey? Uh, no... Sí... Sí... Sí... Yo... Ya van a no gente. Vamos... Vamos, vamos. Si no pasa nada. No, no pasa nada. Pero, pero, pero, ¿pa' no. Será se, será, será, ¿Será seguro, digo yo? <coughs> ¿Qué te Voy a volver al tiro. Pero... ¡Ya Mario! Muy buen día, so, so, miren mi nombre seguramente, ya lo conocen. Soy Claudio Palma, weón, el, el relator de los partidos. Weón. Y ando medio, medio conjurado, Bueno, este, este chiquillo se pasó, weón. Y me, me, me dijeron que aquí me pueden ayudar con el problema de, de, de este chico tibio, weón. Que, no sé, no sé. No sé qué le habrá pasado, weón. Ne necesito ayuda, ayuda. Ya no puedo decir ni. ni el nombre de mi amigo, weón. De Aldo, weón. Que su.. su se enojó conmigo. Cabrón chico, weón. Su cabrón chico. Weón. Este está mal, weón. Necesito ayuda, weón. ¡Oh!